Ciao amigos de Físimas, bienvenutis a este canal. El giorno de hoy faccio un entrenamiento para el abdomen. Hoy andiamo a esmaltir el abdomen, a diventarlo plano, a diventarlo fuerte como una cuadrícula de chocolate. No dimentiquemos que una sana y correcta alimentación es fundamental, aunque aggiungere ejercicio aeróbico, porque si solamente fai eh, ejercicios para el abdomen, y no les avina la alimentación y el ejercicio cardio no estoy haciendo, digamos, entre vírgula nula por el día de hoy he portado 3 kilos y tú puedes portar 6, 8, 10 si tú no hay un manubrio, puedes prender una botella de un litro, 2 litros o mes solitos lo importante es laborar a conciencia Vamos a, a vamos a impostar nuestro timer de eh, 20 segundos de laburo o 15 segundos de recupero. Si tú eres una persona muy muy, muy fuerte, lo puedes puede modificar la, el número de repeticiones, el número el número de repeticiones, aunque el tiempo lo puedes hacer a tiempo o a número de repeticiones. Vuestros otros ejercicios te servirán para mejorar tu performance. Será tosto, pero eficaz. Ok, se inicia. Vamos a meter nuestro timer que lo tengo ya impost, impostado. Eh, y vamos a iniciar. 3, 2, 1, vía. Nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer uno. Abdomen isométrico. Nuestro primo. Ok, Presente. <ríe> ah, ja, ja, ja, nuestro próximo, siempre, siempre con el peso, siempre con el peso, siempre con el peso, coordinaciones. Ah. Coordino. Laboran que los brazos, ¿no? ok nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el ejercicio de Cristiano Ronaldo el de Cristiano Ronaldo, tocando la punta vamos a parar el cuello. Toca, toca. toque Ok, <risa> ok, vamos a ver nuestro próximo, crunch, crunch normal Guardo un punto fiso y salgo Me concentro Lento, lento, lento Okay, perfecto. Vamos a modificarlo. Gamba tesa. gamba tesa. Guarda un punto fijo. Ah. ah. Ok, perfecto. Para nuestro próximo ejercicio vamos a utilizar solamente una sola, un solo manubrio, Un solo manubrio. Gamba su. Vamos a fare. Poder... Va. Pues estamos laborando. Los oblicuos. Ok Cambio oh. Ok, próximo ejercicio, Russian Twist, estoy haciendo a 20, 20 segundos tú lo puedes parar 30, 40 segundos, tú lo que tú voy. Puedes montar el peso. ¡Ah! ¡Plan! ¡Plan! ¡Y esta parte, mal, dite! <risa> por el giorno de hoy, por el jordo de hoy, hayamos hecho esta rutina, este entrenamiento corto pero eficaz. Si tú voy más, mételo más largo, más largo, más largo. 30, 30 segundos con 10 segundos de recupero. Miles, miles, miles, miles. Gracias a todos de cuore Pablo. Comprou, apaga vídeo!